Hola amigos de MexTales, estamos aquí de regreso con otro video más Aquí de la línea 3 del tren ligero Y bueno, pues nos encontramos en la normal, pero ya en esta sección Donde van a llegar camiones de diferentes rutas Y como pueden ver, aquí tenemos una pantalla que nos indica a qué hora sale el tren Y aquí está, por ejemplo, la ruta 231 que se va por toda Avenida Alcalde y en los demás espacios llegarán otro tipo de rutas es como una mini central camionera que alimentarán a la línea 3 del tren ligero seguimos por estas escaleras y cuando salgamos de estas escaleras saldremos ya a la calle a la parte superior de aquí de la parte de la normal aquí en Guadalajara, Jalisco en todo momento pueden ver que hay escaleras eléctricas y también mencionar que hay elevadores para personas que lo requieran, que vayan en silla de ruedas o personas que iban a sus bebés, a sus andaderas, etc. Y bueno, pues aquí ya estamos en lo que es la calle. Aquí había un parque anteriormente, el Parque Chopin, pero ahorita siguen arreglándolo, todavía no lo han terminado. Y aquí enfrente estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Y bueno amigos, pues me despido de todos ustedes, nos vemos en futuros videos, que estén bien, cuídense, bye.